Hola, bienvenidos a este vídeo, vamos a hablar de las descargas paralelas ¿Qué son y cómo activarlas, las descargas paralelas son una función que permite descargar un mismo archivo en varias partes, cada parte se descarga por un lado, luego cuando esté todo descargado el propio navegador se encarga de volver a unir el archivo, con lo cual se aceleran las descargas. Para activar esto en Microsoft Edge, hay que hacer lo siguiente. Tenemos que ir al cuadro de búsqueda a escribir esto. Lo cual dejaré en la descripción del vídeo para que vosotros podáis copiar y pegar. Pulsamos Enter. Escribimos Paral. Y ya nos aparece aquí la opción para activar. Eh, a la derecha. Tenemos que seleccionar Enable. Enable. Escribir Paral. Luego nos saldrá esto y lo dejamos en Enable, o le damos a Reiniciar. Ya tenéis activada las descargas en paralelo.